Pongamos el caso de la bicicleta, a que al dársela hemos estado ahí, pendientes de cada uno de sus movimientos para evitarle caídas. Y a ti, a que te gusta sentir esa seguridad, la de tener a tu madre o a tu padre a tu lado, protegiéndote. Vuestros padres se preocupan y quieren que aprendáis el uso de cada herramienta de manera correcta para evitaros riesgos innecesarios.